Deportes UPC Deportes UPC ofrece una amplia y variada gama de actividades a los estudiantes, junto con espacios físicos y virtuales para compartir, competir y llevar un estilo de vida saludable. Para ello, cuenta con dos programas, el Programa Deportivo de Alto Rendimiento y el Programa Deportivo Intramural. El Programa Deportivo de Alto Rendimiento incluye todas las disciplinas deportivas que ofrece la Federación Deportiva del Perú, y está compuesto por 22 selecciones que compiten con otras universidades a nivel regional cada semestre y a nivel nacional cada dos años. Este programa busca que los deportistas de alto rendimiento puedan combinar exitosamente el doble reto, deportivo académico y, para ello, se ofrece una serie de herramientas académicas que incluyen la matrícula preferencial, la reprogramación de exámenes, la justificación de inasistencias y el soporte de asesores académicos. Además, pueden acceder a becas de entre 30% y 100% de acuerdo con el cumplimiento de requisitos deportivos y académicos. Asimismo, cuentan con un equipo de profesionales de las distintas ciencias del deporte para acompañarlos en su desarrollo. ¿Te gustaría ser parte de alguno de nuestros equipos? ¡Anímate! Busca la convocatoria en las redes sociales antes de cada inicio de semestre y postula en las pruebas de selección deportiva. Recuerda que todo deportista calificado... Correctamente acreditado y registrado en el programa, recibe una serie de beneficios deportivos, académicos y económicos. Por otro lado, el programa deportivo intramural incluye talleres para aprender o practicar diversas disciplinas deportivas y actividades físicas. Además, existen ligas internas de varios deportes como futsal, ajedrez y e clases maestras gratuitas, sesiones de actividad física presenciales y virtuales, y acceso a las instalaciones deportivas como los gimnasios y la piscina. Síguenos en el Facebook e Instagram de Deportes UPC, para estar al tanto de la agenda deportiva. Y si tienes alguna duda o recomendación, escríbenos a deportes.upc.p.